2. Eduardo Galeano Antaño, don Verídico sembró casas y gentes en torno al boliche del resorte Para que el boliche no se quedara solo Este sucedido sucedió, dicen que dicen, en el pueblo por él nacido Y dicen que dicen que había allí un tesoro Escondido en la casa de un viejito calandraca Una vez por mes... El viejito, que estaba en las últimas, se levantaba de la cama y se iba a cobrar la jubilación. Aprovechando la ausencia, unos ladrones, venidos de Montevideo, le invadieron la casa. Los ladrones buscaron y rebuscaron el tesoro en cada recoveco. Lo único que encontraron fue un baúl de madera tapado de cobijas en un rincón del sótano. El tremendo candado que lo defendía resistió invicto el ataque de las ganzúas. Así que se llevaron el baúl y cuando por fin consiguieron abrirlo, ya lejos de allí, descubrieron que el baúl estaba lleno de cartas. Eran las cartas de amor que el viejito había recibido todo a lo largo de su larga vida. Los ladrones iban a quemar las cartas. Se discutió. Finalmente decidieron devolverlas. Y de a una, una por semana. Desde entonces, al mediodía de cada lunes, el viejito se sentaba en lo alto de la loma. Allá esperaba que apareciera el cartero en el camino. No bien veía asomar el caballo gordo de alforjas por entre los árboles, el viejito se echaba a correr. El cartero, que ya sabía, le traía su carta en la mano. Y hasta San Pedro escuchaba los latidos de ese corazón loco de la alegría de recibir palabras de mujer.